Más llevadera que mañana. Tendré para ti sí, buenos días, sí, cinco minutos con sí, el fin, reflexiones sí, y la generación sí, positiva. positiva. Escucha nuestra retransmisión a las 5:30 de la mañana, Tiempo Centro México. Lo cual por www.patinoradiotv.com. Te estará conmigo mi primo de Portineros Coach de la Vincidad. ¿Te has preguntado qué logros has tenido? ¿Cómo terminas tu día? ¿O cómo empiezas la semana? Te invitamos al programa. El... Ayúdame, el... Señor. el de la noche, ciudad de No veo, <risa> Ay, esto es todo un proceso, <risa> aquí vamos, aquí vamos, <risa>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 Los siguientes de Latino Radio TV. Les invitamos para cada lunes de 6 a 7 horas de Norte de Carolina a nuestro programa Metamorfosis con Ana y Douglas transformando, transformando vidas. con www.latinoradio.com Hola a todos. Soy Luis Amparo Reyes y quiero invitarlos a escuchar el programa Momentos de Paz con los Amparos. Cada domingo a las 9 de la noche, hora mañana, 8 de la noche, hora Colombia y May. Un espacio para la reflexión y para el reencuentro con nuestra paz interior. Los espero en Latino Radio TV. juntas a través del deporte, el arte y la espiritualidad. Hola, ¿cómo están? Saludo a Patricia Cofante y la señora de yo Universidad de todos los jueves a partir de las 11 de la mañana de la Florida y 12 de Argentina en mi programa Mujeres en Evolución por de TV, Latino Raro TV.com. Nos esperan Mujeres Bellas. Muchas gracias. actuales, emprendimiento, negocios, música independiente, sígueme por On Radio con Ariel Camacho todos los lunes, 15 horas, Miami, 14 horas, Ciudad de México, por www.latinarradiotv.com. ¿Este motivo? ¡Qué, ¿Qué es? ¡Bravo mía! Eso. Social, Vamos a empezar y y Vamos a empezar Bueno mujeres programa. De Ya estamos listas Vamos el a empezar programa. Ya se asustó conmigo los a las 10 a. Hora Miami, por esperamos. Ok, ahora sí Vamos a empezar con este tema maravilloso de, de reto a crear a la mujer del futuro y estamos eh, trabajando en el reto de cómo romper maldiciones generacionales se me había olvidado que estaba la cámara de este lado eh, y en este reto de 45 días hoy ya estamos en el día número 30 mujeres del reto de 45 días donde estamos aprendiendo cómo romper maldiciones generacionales en el amor, porque es, digamos, eh, lo que más consulta recibo es eh, mujeres que están sufriendo por amor, porque se sienten eh, abandonadas, se sienten rechazadas, se sienten eh, que el marido les grita, se sienten que eh, su vida no está bien, y, y el amor, viéndolo neurobiológicamente, vemos que el amor es un, bueno, sí se está escuchando bien, ok, entonces vemos que el amor, es, el amor es como una droga cuando estamos en un proceso de enamoramiento, pero luego cuando ya pasa esa época de enamoramiento, según los neurólogos, como yo les he dicho, he estado estudiando el doctor Eduardo Calisto, estaba estudiando el doctor e. Facundo Manes, estaba estudiando la doctora Wendy Suzuki, algo así, el nombre se me fue en el momento, y eh, la doctora Helen Fisher, son las, digamos, los cuatro autores que estoy estudiando en este momento para poder entender cómo funciona el cerebro. Y eh, todo lo que yo te voy a decir hoy está científicamente comprobado. Entonces yo lo que soy es una mensajera de algo que leí, de algo que estoy practicando en mi vida y de una mm, nueva información que me ha servido para romper esas maldiciones. Entonces eh, leo mucho, estudio mucho y lo practico durante mi rutina diaria y veo que funciona y de alguna manera he podido romper maldiciones. Eh, uno de los métodos y de las técnicas que más sirven para romper las maldiciones mujeres es eh, um, la rutina diaria, o sea la, la rutina diaria es lo que más es la clave, es el secreto y hoy precisamente quería explicarte cómo funciona el cerebro para no hacerlo obvio, mira Cosas tan obvias, es que es que, es que que da hasta pena, o sea, da pena que hayan eh, laboratorios científicos que llevan 20 años estudiando el cerebro, la neurociencia realmente es una ciencia nueva, eh, realmente es nueva, tiene 40, 50 años, no, no, no, no tiene mucho tampoco, y, y, y científicos que llevan en toda su vida estudiando cómo funciona el cerebro, porque cosas tan obvias como decirte, levántese de la cama, tienda la cama, bañese. ¿Cómo es que...? ¿Ustedes sí me pueden creer que Juanita no se baña? ¿Ustedes sí pueden creer que hay mujeres, que no le voy a decir aquí delante de la gente, en la radio, ni colocarle el nombre a Juanita, pero Juanita se levanta y no se baña. que porque qué pereza? Que qué jartera Juanita, váyase a caminar. No, qué pereza caminar y salir con este sol y qué pereza vivir en este pueblo y qué pereza vivir en esta finca y qué pereza vivir en este barrio y qué pereza vivir en este espacio. Sí, mía, es una mosquita que nos está molestando hace muchos días y es porque te saco y la mosquita se entra en amor. Es una mosquita. Mujeres, me, me concentré con una mosca. Ok, entonces eh, vamos, a, vamos a, a ir entendiendo que, obviamente, uno diría, pero María Imelda, Está hablando de que, que nos tenemos que levantar, ¿sí? Sí, te tienes que levantar y bañar. Y es una cosa que es obvia, pero no la haces. Y pasan las 4 de la tarde y todavía estás toda despelucada en chancletas y en la pijama. ¿Qué hace una mujer en chancletas y en pijama a las 2 de la tarde? Acostada todo el día. No sé qué haces ahí acostada, no sé. Y yo le estoy hablando a ese tipo de mujer, a esa mujer que cada vez está engordando y engordando y engordando y cada vez está comprando talla L, talla XL, talla 2X y la ropa no le sirve y lo que le da es un mal genio. Y se pone furiosa porque la ropa no le sirve y ella no entiende por qué, ella está ensanchándose. Y ella no entiende por qué cada vez que se mira en el espejo se ve más gorda y más fea. Ella no entiende por qué pasa eso. Y el marido ya le es infiel con una más joven y más bonita, que se mantiene arreglada. Pero ella cree que él está con una prostituta y que ella no vale que las otras con las que el marido le pone cachos... El, las otras son unas prostitutas, son unas perras putas que dañan el matrimonio y no sabe que es que ella se abandonó y que ella entró en depresión y que ella entró en agonía y que ella se está muriendo por dentro y que ella cree que es una maldición. Entonces, yo necesito entender, yo necesito educarme, yo necesito entender cómo funciona mi cerebro para yo poder hacer una un, eh, un análisis de esto entonces por esa razón estamos aquí aprendiendo bueno entonces voy a voy a a ver denme un segundito estaba leyendo hoy en un libro que se llama eh, el libro se llama se llama ay, pero ¿dónde está la portada? se llama Usar el Cerebro Conocer Nuestra Mente para Vivir Mejor del Doctor Facundo Manes y él en el libro eh, él en el en el libro decía que eh, el de, uno de los deseos más más la motivación más grande, la motivación más grande del ser humano, que era una motivación muy humana, era el deseo de mantener la mente en forma, y decía que cosas tan obvias, Cómo hacer ejercicio, cómo alimentarse bien, cómo levantarse temprano, bañarse, arreglarse, vestirse, ir a hacer ejercicios, eh, hacer cosas simples. El cerebro no las hacía. ¿Por qué? Entonces, él, él, él decía precisamente, eh, se lo voy a leer lo que... Lo que... Lo que decía, denme en un segundito, yo encuentro dónde está lo que, lo que, lo que él decía. ¡Ay! Te daré un resumen de este artículo. No, no, no, no, deme en un segundo. ¿Qué se me hizo? se me perdió, él decía que, a ver, que nosotros eh, tomamos decisiones basados en las creencias y que nuestro cerebro tomaba decisiones, era basado en, lo, en la creencia, más no en lo que es Obvio, Es obvio levantarse, es obvio bañarse, es obvio comer bien, es obvio caminar, es obvio uh, bailar, cantar, ser feliz, es, era algo obvio, pero que lastimosamente nosotros no tomábamos y el cerebro no toma decisiones basado en lo racional. Él no, él no toma decisiones basado en lo que es obvio. Él toma decisiones basado en lo que es su creencia. Él toma decisiones basado en lo que le pasó, en cómo se siente en la parte inconsciente y de acuerdo a su modelo mental. Y yo dije, ¿what? ¿qué? Entonces, por eso es que tú no te levantas. Cuando es obvio que te tienes que levantar y bañar y vestir y peinar y arreglar e irte para, el, para, el, para la caminada y, y ver el sol y salir. No, eso no, eso no lo quieres. Porque resulta que tu cerebro no toma decisiones de manera racional y él lo toma basado en su creencia. Y la creencia es que tú estás muy triste, que tú estuviste enamorada y que ese enamoramiento era como una droga para ti, ese enamoramiento era una droga para ti entonces, a ver, voy a voy a, a hablarte eh. hola Ana María, ¿cómo estás? hola Ana Ariane, hola, ¿cómo estás? qué gusto que estén aquí, me encanta que estén acá miren que no sé por qué no veo cuando me escriben ni veo quiénes están pero bueno, me voy a concentrar. A ver, vamos a, a volver a, a ver. Está comprobado científicamente que la mente materializa la creencia. Eso es una premisa de la neurociencia. Es necesario recalcar que debes entender Cómo funciona la mente siendo a sí misma uno de los principales propósitos dentro de la rutina diaria. Yo a veces me siento como mal, a veces me siento como, como idiota, a veces me siento como estúpida. Y me vas a preguntar, María ¿y usted ¿por qué se siente mal y se siente como boba y se siente como estúpida? Porque yo soy, es que muchachas, levántense. Bañense, corran, salgan, corran con la perra, si se puede, si se puede, bravo. Parezco como, como, pues, o sea, como yo le digo a una mujer que se levante, se bañe y se peine. Si es una cosa obvia y resulta que es que no te quiere levantar. Y entonces yo te pongo, si sí se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú eres capaz, Dios te ama, Dios es tu salvador, Dios es tu refugio, Dios, Dios es tu salvación, Dios te ama, si sí se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios te ama, tú eres una hija de Dios, vístete con la armadura, y yo me levanto y es que toda motivadora, y yo a veces me digo, pero yo soy como boba. Como yo le digo a una mujer, levántese, vaya a caminar, y pongo la foto con la perra, y salgo y corro, tan boa, tan boa, y coma bien, y tome agua, miren, tomen agua muchachas, y me la gasto, y me la paso, miren muchachas, tomen agua, tan boa, eso tan obvio. ¿Cuántos vasos con agua te has tomado hoy? Algo tan obvio. ¿Ya fuiste a caminar siquiera una hora diaria o media hora diaria? ¿Ya fuiste y tomaste la luz del sol? ¿Ya te bañaste? ¿Ya te peinaste? ¿Ya te arreglaste? ¿Ya te maquillaste? Yo no me he maquillado, porque la verdad, el maquillaje no está dentro de mis prioridades, pero es mi, mi, mi manera de ver la vida. Prefiero maquillarme con cosas naturales, como es tener la piel oxita, o con oxitocina, con endorfinas, con bioquímicos, con dopamina, que rejuvenecen mis células y me hacen ver más joven y me hacen eh, ver más radiante sin necesidad de echarme tanta máscara pero esa es mi percepción usted puede ponerse toda la máscara que quiera ese ese es ese ya ese es mi, mi forma de pensar entonces voy a, a, a darme cuenta que Digo, ay Dios mío, pero no, mentira, no. Entonces cuando ya estaba estudiando, que el doctor decía, es que el cerebro no está diseñado para hacerlo obvio. Y yo, ay, siquiera gracias a Dios, ya me di una razón de que es normal que tú no te levantes, que es normal que tú estés triste y que yo te puedo decir, sí, se puede sí se y tú ahí, ay, no, yo no puedo, es que estoy muy triste, es que mi mamita, mi mamá, mi marido me dejó por otra, por una prostituta. Y se siente muy orgullosa diciendo que el marido le puso cachos con una puta, pues que la puta se puso bien bonita, y la puta sí está bien armada, y entonces... Ya vos te sentís muy mal, pero tampoco te levantás, te arreglás, te vestís y te peinas y salís a caminar, a bajar de peso, a bailar, a cantar, a ser feliz. Entonces, el cerebro no está diseñado para hacer lo obvio, porque él toma las decisiones de acuerdo al pasado, de acuerdo a los esquemas mentales, de acuerdo a los programas, a las creencias, y tú crees, que eres una víctima y que tu esposo te abandonó porque tú eres muy de malas y porque te hicieron brujería y porque te dejaron y porque te abandonaron, porque tú eres de malas en el amor y porque todos los hombres te dejan. Entonces, como ya ese enamoramiento se acabó, ya esa dopamina que él te generaba, esos bioquímicos que él te generaba, porque neurobiológicamente, el amor es una droga, el amor es como una adicción, el enamoramiento. Y esa época de enamoramiento ya pasó, entonces tú tienes que dejar esos esquemas mentales, educarte, porque ese hombre ya no es la fuente de dopamina, la fuente de adicción, porque ese hombre ya no está para ti. Y tú tienes que hacer algo por ti, pero no lo quieres entender y no lo quieres aceptar y no quieres entender que te abandonaste, que te dejaste y que no te cuidaste y que la vida también pa cambia y que eras bella, joven, hermosa y que pasaste a tener ya tus añitos y que la relación cambió y que es normal. Neurocientíficamente el cerebro no está diseñado para estar más de tres años en estado de enamoramiento porque el estado de enamoramiento es cuando tienes trenes de alta frecuencia de dopamina y estás... ¡Pum, pum! explotando neurotransmisores que te hacen sentir por allá en el cielo y estás en la dicha más grande, pero cuando se acaba el enamoramiento, tú te sientes que te bajaron del cielo y te metiste en el perfecto infierno. Entonces, como ya esa droga no está, que es esa persona que te hace sentir eso, Tú lo tienes que hacer por tu cuenta a partir de hoy, tomar la decisión de que hoy tú eres la que genera esos bioquímicos y cómo se generan con lo que es obvio, con una caminada, con una buena salud, con un buen baile, con una, con salir con una amiga, con irte um, um, para de vacaciones, hacer cosas solas, llamar a una amiga, volver a socializar porque tú habías dejado los amigos, habías alejado a tus padres, a tu familia por ese gran amor y divino precioso que no duró mucho el enamoramiento. Entonces, Deberíamos de tomar decisiones basado en lo racional, tener todo analizado, las ventajas, las desventajas, las consecuencias, la responsabilidad de una forma independiente, individual. Y hacemos eso. No, no lo hacemos. No lo hacemos. Y fuera de eso vemos un futuro sombrío, Angustiado porque ya esa droga no está y no se nos tapó el área cognitiva porque entramos en estado grado de, en estado de estrés y el estrés genera una hormona que se llama cortisol y genera y daña el estrés. Nosotros habíamos visto este cuadro y quiero que ay Mosquito. Y quiero que, que volvamos a retomar este cuadro. Mira, el virus mental más grande es el miedo. Esto lo habíamos hablado y te entra el miedo, el miedo a estar sola, el miedo a que no eres capaz de salir adelante sin ese hombre, el miedo a que ya no vas a conseguir más hombres, que perdiste la gran oportunidad de tu vida de, de, de procrear, de que ya no tenés tiempo, que ya estás muy vieja, porque las mujeres, obviamente, tenemos un ciclo biológico diferente al del hombre. La mujer... A los 54, a mi edad, yo ya no tengo hijos, ya tengo la menopausia. Y se me cerró mi fábrica de hacer bebés. Por lo tanto, yo ya no um, puedo tener hijos. O sea, el tiempo de reproducción mío se acabó. El de mi papá, que tiene 83 años, no se ha acabado, porque él puede tener hijos en este momento. Eso dicen, pues, yo no sé. Dicen que los hombres hasta los 75 años. ¡Apa! No sé si usted todavía puede tener hijos. Pero los hombres sí tienen eh, más largo su, su vida productiva. Entonces, a las mujeres, cuando tenemos una relación amorosa que fracasa, entra el miedo. El miedo a que ya no vas a conseguir más hombres, que ya no vas a tener tiempo, que te perdiste la gran oportunidad de tener un hijo, de reproducirte, de salir adelante. Es un miedo inconsciente. De pronto me estarás diciendo, no, a mí no me da miedo de eso, a mí no me importa, vuelve y me consigo otro. No es tan fácil, no es tan simple, no es tan sencillo. Entonces, desde la... Quiero decirte que desde la psico psiconeuroinmuno, desde la endocrinología y desde toda la parte científica, el estrés, tú entras en grado de estrés. Todo lo que ese hombre te hacía sentir te, se te vino para el piso, te sientes en el perfecto infierno. Y el estrés genera dos hormonas que son la hormona del cortisol y la hormona eh, del cortisol, y la hormona de no la más la más fuerte la del cortisol y la serotonina se te baja y tú pierdes pierdes el sistema nervioso la adrenalina se te baja se te baja. Tú, la, tú ya no tienes adrenalina, tú ya no tienes motivación, tú ya no tienes esa alegría, el, en el sistema eh, endocrinólogo, el cortisol se te sube, hay dos grados de cortisol, y este cortisol afecta el sistema nervioso, y afecta el sistema inmune, entonces tú caes, en bajos niveles de ánimo y empiezas a sentir depresión entonces este esta estas el eh, sistema inmune de células de bueno ahí no me acuerdo que dice citopoines eh, eso búsquelo en el diccionario porque no sé <risa> dice Proinflam, proinflamatorios, o sea, tu sistema inmune se reduce porque entraste en tristeza, entraste en, en angustia y todo esta voy a leerlo aquí que dice, desgaste en las múltiples funciones cerebrales endocrínicas e inmunológicas predisponen el desarrollo de las alteraciones físicas y mentales. Entonces, tu sistema nervioso, tu sistema endocrinólogo y tu sistema inmune se fueron para abajo y por lo tanto eres más susceptible a cualquier enfermedad. Una gripa te mata. No tienes energía vital, no tienes ganas de levantarte la cama, no tienes ganas de vestirte y crees que tú ya no vales nada. Y te puedo decir, levántese, Cristo te fortalece. Y me dicen, ay, las mismas palabras de siempre no las creo. Eso no me interesa. Y tú vas para este, todos vamos para la muerte. si sí, yo también voy para la muerte. Pues me puedo, puedo salir de aquí, písame un carro. Está bien, pero... Tienes más probabilidades de enfermarte y obviamente de morir que una persona que se cuida. Eh, aunque hoy leía algo muy, muy, muy, muy importante que decía y se los voy a leer. Hoy decía. ¿Qué decía hoy? <ríe> se me perdió. Tú. Dios. Dios. Vio cuando tú formabas el cuerpo, a ver, cuando tú estabas formándote en el cuerpo de tu madre, Dios ya te había elegido a ti. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido, cuando ya había decidido cuánto tiempo vivirías. Ya lo había anotado en tu libro. Entonces. ¿Qué te quiero decir? Cuando nosotros nos engendramos en, la, en el vientre y estamos en el vientre de la madre, Dios ya nos conocía antes de nacer y también nacimos con un día para morir. Pero si nacimos con un día para morir, puede ser que yo me muera hoy, porque me pise un carro, porque tengo un accidente, porque me cae un rayo, porque se me cae un árbol, porque me caí de la cama, porque por lo que sea. Porque hay un día que es el día de la muerte, que no es sino un día y ya está registrado en el libro. Es un día. Pero, y si yo no me voy a morir en los próximos 40 años, ¿cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir con depresión? ¿Quiero vivir en angustia quiero vivir sin bañarme quiero vivir en tristeza eso es vivir en el infierno y yo no quiero eso y me voy a desapegar de la muerte si me muero ya me morí punto pero el poquito tiempo que tengo para vivir lo voy a vivir bien porque uno de los deseos más grandes del ser humano es cuidar su mente su alma su cuerpo y su espíritu es un deseo humano es un deseo natural el cuidar y mantener una mente sana entonces eh, bueno esto era lo que teníamos por hoy eh, tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Eso lo dice el Salmo 139, 15, 16. Entonces, resumo. Dios tiene la fecha en que yo me voy a morir. Porque Dios es el dueño del futuro. Y el día que me voy a morir nadie lo sabe. Y ni me interesa saberlo. <risa> y si me dicen, Marimelda de Morir en la... Se muere a la noche, ok, bien, listo, hágale que me voy. Me desapego de la tierra, me desapego, ok, nací, crecí, me reproduje, me muero. Trasciendo a otra cosa, no sé, a ver, por ahí estaba viéndome una película, muchachas, entre otras cosas, me estaba viendo una película que se llama Warrior warrior nun y es una película que habla de que a nivel cuántico la muerte no existe la muerte es un misterio pero la muerte misma no existe y a nivel cuántico yo lo creo sabes por qué lo creo quieres que te diga por qué lo creo porque eh, es entrar a otra dimensión y ahí hablaban de, de, de, de que la muerte no está comprobado todavía, pero la muerte es simplemente un cambio de frecuencia, que nosotros somos átomos, nosotros somos partículas, yo soy una partícula atómica, una, un átomo, un fotón que no muere y que simplemente tengo una forma hoy que es en este cuerpo. Pero si sí quiero vivir bien aquí en la Tierra. Yo sí quiero vivir aquí, yo sí quiero, yo sí quiero que las puertas del cielo están abiertas para mí aquí en la Tierra, yo sí quiero asumir la responsabilidad de reprogramar mi ADN cuántico, yo sí lo quiero hacer. Y por eso es importante la educación, porque la educación es la... A ver, ay mujeres, es que son tantas cosas. La educación es... Poder entender desde adentro, es poder entender desde adentro cómo yo puedo sacar las fuerzas necesarias para salir adelante, cómo haciendo lo obvio, y voy a aprender a persuadir a mi cerebro. Sé que todo este sistema me llama me a la enfermedad. Como dice mi papá, vida o muerte, pero no enfermedad. Y él quiere vivir bendecido, feliz, contento, pero no, no quiere vivir enfermo y tiene 83 años y ese hombre para mí es un ejemplo de agradecimiento, él es un hombre totalmente agradecido. Yo no conozco persona más agradecida que mi papá. Y es un hombre que me da un gran ejemplo de bendición y de agradecimiento y él no quiere vivir enfermo. Y uno le pregunta, "Paco, ¿cómo amaneció hoy?" "Muy bien." Muy bien, feliz y agradecido, bendecido, cuatro meses encerrado, pero feliz, bendecido y agradecido y no está en depresión y vida o muerte. Y si me muero, mañana me recogen o, o por el olor, saben que me morí porque no apareció o porque no me llamó. Y yo y mi papá no me llamó como me llama, pero el día que no me llame ese día te voy a extrañar. Entonces, quiero vivir... Si me muero, yo sé que el día que me voy a morir está escrito en el libro. Eso lo dice en Salmos 139, 15, 16. Solamente hay un día para morir. Ese es el día, punto. Pero mientras que yo esté con vida, yo voy a tomar la decisión de vivir feliz, bendecida y agradecida, y vivir en salud, con una mente sana, el deseo más grande. De la naturaleza humana es tener una mente sana, un cuerpo sano, un espíritu sano y un alma que se pueda salvar. Para pa el cielo, si es que cree que el cielo está en otro lado o creer que este es el cielo como yo lo creo, que creo que este es el cielo y que entonces puedo vivir aquí en el cielo donde no me llega la enfermedad, donde no me llega eh, eh, todas esas cosas malas el miedo y todas las cosas y bueno, eso es todo un proceso bueno mujeres, muchas gracias por estar acá eh, voy a leer lo que me escribieron es que no lo veo acá porque no lo veo voy a ver si lo, si lo veo acá hola, ¿quién me escribió? bueno, por aquí eh, Ana, hola Ana, ¿cómo estás? Mm, gusto saludarte, me gustaría saber qué aprendiste hoy. Que, cuéntame, qué linda, gracias. Ay, sí, me fui a hacerme este, me, me, hice, me hice retoque de, de rayitos, iluminaciones, el cabello lacio. Para los que no están eh, en, el, en el video, sí tengo el cabello lacio y Pero te digo que es, mañana ya amanezco con el cabello crespo porque no me dura mucho, pero sí me quedó muy bonito, muchas gracias. Uh, Ana Quiroga Fuestas dice, tiene que amarse a uno mismo para que te dejes de importar con quien te engaña. Exactamente, mi muñeca hermosa. Tenemos que empezar a amarnos a nosotras mismas y entender que el cerebro funciona es con los programas mentales de nosotras y que nosotras estamos ancladas y estamos adictas al dolor y al sufrimiento. Entonces, cuando tomas una decisión lo haces desde la emoción y tenemos que educarnos. Tenemos que educarnos. Ay, Dios mío, esto está tan interesante. Eh, esto está tan interesante. Mira. Yo en todas partes escribo. Mira, la educación es poder sacar todo tu potencial y tu creatividad para que la pongas a disposición y al servicio de la humanidad. Muchachas, ustedes sí me están escuchando, no sé si ustedes me están escuchando, mira, qué raro mira voy a escribir acá mira la educación la educación esto es tan importante mira la educación es poder sacar todo tu potencial y tu creatividad mujeres mujeres es hora es hora de comprender que el enamoramiento es un proceso que se acaba en la vida esa época de enamoramiento, que, que te, te subían al cielo, ya, ya, te, te, te caíste, ya, ya. Eso no es eterno. Lo único eterno es el amor que tú puedes sentir por ti y la eternidad con Dios. Es lo único que hay eterno. El resto es temporal y es pasajero. Entonces voy a empezar a sentir amor por mí. Y voy a empezar... A entender que tengo que educarme para sacar todo mi potencial y toda mi creatividad. Eso es lo que yo tengo que entender. ¿Y para qué María Imelda? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Porque uno siempre se pregunta, ¿y para qué yo quiero sacar todo mi potencial? ¿Para qué? Para servir a los demás, para servir a los demás. ¿Y qué me gano yo con servir a los demás? Mira, está comprobado científicamente, han hecho estudios científicos donde se encuentra que cuando tú tienes ese don de servir a los demás, de darle a los demás, de prestar un servicio, de ayudar a alguien, tú generas felicidad. A veces nosotros pensamos, inclusive dentro de todos estos estudios que estoy haciendo, eh, decían que hay como una, digamos, uno dice, no, cuando yo me gane 100 mil dólares yo voy a ser feliz. Y no, hay gente que se gana un millón de dólares y no es feliz. Porque hay un tope, el dinero en sí no es, no es el que da la felicidad. Lo que da la felicidad es el poder servir al otro, el poder tener una relación social, el poder compartir. Eso es lo que realmente te hace feliz. Pero entonces, por eso estás triste, porque el otro te dejó. Pero entonces yo ya entiendo que eso no iba a durar toda la vida y que voy, soy yo la que tengo que empezar a generar esa productividad, esa creatividad para poderla compartir. Porque lo que nos duele como, como raza, como seres humanos, es quedarnos solos. Ese es un verdadero dolor, es la soledad. Y nos interesa ese contacto social porque en el preciso momento en que nos sentimos solos y abandonados, comenzamos a morir. Entonces, cuando tomas una decisión, lo haces desde la emoción, no lo haces consciente, lo haces de una manera intuitiva, con esquemas mentales, porque esto... No requiere un gasto mental cognitivo porque tú estás sobrando de manera instintiva. Estás sobrando con la pereza, sin la energía, no te provoca nada y por eso es que tomas esas decisiones de no levantarte, hacer ejercicio, comer saludable, cantar, bailar, vivir contenta, agradecida bendecida, sentirte feliz, aceptar tu vida tal cual como tú la tienes, entonces esos esquemas mentales, esos programas, esas creencias, esas ideas, esos paradigmas, son los que hacen que tú decidas lo que no quieres hacer, no sé si me entiendes, yo sé que tú quisieras levantarte, bañarte, Ponerte bella, hermosa, y decir, no importa, tengo 60 años, tengo 58 años, pero todavía soy una mujer productiva y creativa. Y qué bueno uno sentirse de 60 años creativo y productivo. Y qué bueno uno sentirse de 80 años con ganas de vivir. Y qué bueno sentirse con ese deseo de tener una mente sana, es que, eso, es que es la motivación más humana que puede existir. Entonces, bueno, mujeres, me encantó haberlas tenido acá. Eh, gracias, um, Ana, por, por compartir, por escribir lo que aprendiste. Y bueno, eh, ya para terminar, quiero invitarlos a un mastermind que voy a hacer. Eh, Ana, Marta, eh, uh, Isadora, ya tengo varias mujeres que quieren ser partícipes de este grupo privado, que es un grupo privado de mujeres, donde vamos a trabajar eh, las siete, eh, a ver, espérenme un momentito, que ese Mastermind lo voy a promocionar aquí en la radio, siete pasos para dominar la pereza. Entonces, en ese, en ese Mastermind Mujeres, yo les voy a, a, a enseñar siete pasos para que ustedes va, activen la pereza. Eh, les voy a enseñar a activar su imaginación, para que ustedes vuelvan a, a, a creer y a activar a esa mujer del futuro, para que ustedes vuelvan a creer y a soñar, que a ustedes se les olvidó soñar para que ustedes piensen, y les voy a enseñar todos los beneficios que obtiene uno cuando activa a la mujer del futuro. Tenemos que persuadir, aprender a persuadir al cerebro activando el sistema de recompensas, porque el cerebro funciona con un sistema de recompensas y nosotros tenemos que aprender a motivarlo. Aprender a engañar al cerebro. ¿Por qué, ¿Por qué levantarme? ¿Por qué bañarme? ¿Por qué vestirme? ¿Por qué arreglarme? ¿Por qué tomar una actitud? ¿Por qué ser productiva? ¿Por qué? Porque al cerebro hay que decirle por qué, para qué, cuándo, dónde y qué se gana. Y usted tiene que saberlo persuadir a su cerebro. Usted lo tiene que saber persuadir y saberle decir las cosas para que él le preste neuronas. Entonces, yo te voy a enseñar cómo se hace eso. Mantenerte en el aquí y en el ahora y entender que este mundo, existen mundos paralelos. Y te voy a enseñar a establecer un mundo paralelo. Yo tengo un mundo paralelo. Yo tengo un mundo paralelo donde vivo en el cielo y tango los pies en la tierra. Y yo conecto el cielo con la tierra en un mundo paralelo. Yo te lo voy a enseñar a crear. Es como. Lo que pasa es que, lastimosamente, a nivel cuántico, nosotros no vemos ese otro mundo paralelo. Porque el mundo paralelo existe en tu imaginación. Y en el presente, tú tienes que realizar actividades para vivir en el aquí y en el ahora, pero también para crear el mundo paralelo. Es algo que obviamente es lo que quiero enseñarte en el Mastermind. Y vamos a establecer metas alcanzables, metas que tú puedas hacer diariamente en tu rutina diaria. Eh, vamos a Te voy a enseñar a manejar eh, eh, la agenda por colores, a cambiar de actividades, a tener esas nueve variables que nosotros manejamos y sobre todo a que tú seas un ejemplo. Porque el cerebro, cuando hay coherencia entre lo que tú piensas, entre lo que tú sientes, entre lo que tú dices y lo que haces, se convierte en un ejemplo para sí mismo y entonces el cerebro empieza a creer en ti es que el cerebro tuyo no cree en ti, es, eso es lo que pasa. Entonces, yo te invito a ese mastermind, es decir, es como un grupo de mentes maestras. Imagínate, Mujeres Unidas, donde nos vamos a reunir mujeres que todas tienen el mismo problema. Tienen problema de depresión, tienen problema de ansiedad, tienen problema de pereza, la, la pereza las domina, no les provoca hacer nada. Y empezar y llevar a cabo esas actividades necesarias para que ustedes logren esas metas propuestas. Imagínate que al final de ese Mastermind que va a durar cinco semanas, tú tengas tu agenda, tú controles tu tiempo, tú domines... Tú, tú, tú, todas las áreas de tu vida, el área espiritual, el área de, de los talentos, el área de, de, de la diversión, el área de descanso, que generes ingresos, que tengas, eh, dediques tiempo al área física, que compartas con tu familia y que te hagas cargo y responsable de tus compromisos. ¿No te parece muy bacano? ¿No te parece es que esto es espectacular. Bueno, ya tengo el grupo. Esto comenzará el día jueves 27 de agosto eh, hasta el jueves 24 de septiembre. Serán cinco semanas donde vamos a crear juntas ese futuro maravilloso que nos espera y sobre todo, mujeres, dominar esa pereza. A esa pereza la vamos a dominar. ¿Qué beneficios vas a tener? Acuérdese que el cerebro siempre quiere saber beneficios. Vas a aprender la visualización cuántica, que es una técnica para utilizar tu propia imaginación. Vas a tener, yo te voy a dar un manual en PDF, de, de los pasos para estimular a tu cerebro y que te preste neuronas para activar la visualización cuántica. Te voy a dar estos mapas mentales que yo los hago a mano, van a, van a ser, no te los voy a dar en, en, en el sistema, sino a mano, bueno, o si ustedes quieren se los hago en el sistema, pero... Ya me han dicho la mayoría que les dé por favor estos mismos dibujos. O sea, estos mapas que yo los he hecho a mano, tengo eh, dárselos eh, con todo lo que he aprendido, digamos, de cada sistema para que nosotros lo tengamos visualizado. Por ejemplo, este otro mapa también me lo han pedido. Darles estos mapas eh, mentales donde ustedes van entendiendo a nivel gráfico, cómo funcionan las emociones, eh, cómo funciona, por ejemplo, el cerebro cuando está en estado de supervivencia, porque el cerebro aprende mucho con imágenes. Entonces les voy a dar un manual de pasos para estimular a su cerebro y que les presten neuronas para activar esa visualización cuántica. Les voy a dar siete técnicas poderosas para la automotivación, pues yo llego y digo, esa muchacha, levántense, pero no, ustedes necesitan tener, porque cuando yo me muera, ¿quién la va a levantar? Marimelda, usted ya ha hablado de muerte como tres veces al día, porque el día de morir no lo sé, entonces es mejor pensar que cada noche cuando me voy a acostar, me muero, pero que el día que tengo, voy a construir. Es que es todo un proceso, muchachas, esto es todo un proceso. Las mejores estrategias que con las que configuran la nueva red neuronal para alcanzar tus deseos. Vas a descubrir lo que verdaderamente te apasiona. Vas a tener un plan diario de actividades. Acuérdense que esta agenda es indispensable manejarla y sobre todo ser un ejemplo para tu cerebro, cuando tu cerebro ve que tú cumples lo que dices, lo que piensas, lo que, lo que piensas, lo que hablas, lo que sientes y lo haces, tu cerebro empieza a darte más neuronas porque él empieza a volverse a animar y a decir a María Imelda hay que cumplir los objetivos, porque María Imelda es una mujer de palabra y al cerebro le encanta ser un ejemplo. Él aprende con ejemplos si él te presta neuronas, está comprobado científicamente que él te presta neuronas, siendo un ejemplo. Y otra cosa, aprenderás a vivir en el presente creando el futuro, con el desapego de morir. Marimelda, ¿cómo es eso? Eso es lo que va a aprender usted, mi amor, en ese, en ese taller. Bueno, las dejo, eh, terminamos por hoy. Ha sido un placer. Las dejo con este fondo musical de la radio, que ya me, me, como cosa rara, me pasé de tiempo. Estamos aquí en la radio. Bueno, mujeres, espero verlas eh, la próxima semana en Latino Radio TV, donde estamos eh, con, este, con este programa, te reto a crear a la mujer del futuro y te dejo con este fondo musical de Latino Radio TV. ¿Qué se me hizo? Ay, mujeres, manual, claves del alma, ¿dónde está? Mujeres, chao Las dejo con este fondo Que estén muy bien Ah no, pero es que no lo encuentro Pues Ay, Marimela Ma Latino Radio TV Open, open Open Ahí está. Cambios. Challenges. Madurez. Te invitamos a que nos escuches todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México. En Donde Erika I will Diego Compartiremos nuestra esencia y a lo que como familia nos hemos tenido que enfrentar para llegar hasta el aquí y el ahora. Doing our best to change the world. Por Te esperamos. <risa> Estás escuchando latino radio TV, después, inspirando tu lado humano. De verdad que a veces después cuesta mucho trabajo levantarnos eso te espero de lunes a viernes a las 7 de la madrugada? Tiempo Centro México en Arriba Corazones El programa más de su cor de la radio Para que juntos hagamos más llevadera tu mañana Tendré para ti buena música 5 minutos con el clima, reflexiones y la afirmación positiva Escucha nuestra retransmisión a las 5.30 de la mañana Tiempo Centro México Recuerda, por www .radio. -radio Te espera tu amigo Marco Contreras Tu coach de la felicidad te reto a, a, a la mujer del futuro. Hola, soy María Cardona, coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 a.m. hora Sintonízame por latimogradiotv.com y pongámosle sabor a tus retos con María ¿Qué logros has tenido? ¿Cómo termina tu día? ¿O cómo empiezas la semana? Te invitamos al programa Con Aroma de Café, con Héctor y Suez donde podrás descubrir el propósito de tu vida. Todos los domingos a las 9 de la noche, Tiempo de la Ciudad de México, por www.latinoradiotv.com. Inspirando tu lado. Humano. Entre juntos nos inspiramos para la acción. Los invito a escucharlos y participar el programa. todos los amigos, 8 pm, hora en Florida, a 7 pm, hora cero en Espíritu. Ahora también a través de la pintura de Recuerda, hoy debe ser un gran día para el desastre. ¿Se atreves a encontrar las llaves que conectan con tu interior?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 En los oyentes de Latino Radio TV. Les invitamos para cada lunes de 6 a 7 pm, hora de North Carolina, a, a nuestro, nuestro programa Metamorfosis. Con Ana y Douglas, transformando, transformando vidas. Por tv.com Hola a todos. Soy Luz Amparo Reyes y quiero invitarles a escuchar mi programa Momentos de Paz con los Amparo cada domingo a las 9 de la noche, hora Miami, 8 de la noche, hora Colombia y México. Un espacio para la reflexión y para el reencuentro con nuestra paz interior. Los espero en Latino Radio TV.com y radioapit.com Evolucionando juntas a través del deporte, el arte, la espiritualidad y más. Hola, ¿cómo están? Les Saludo a Patricia Cofante y las invito a que me escuchen todos los jueves A partir de las 11 de la mañana, hora de Florida y 12 de Argentina En mi programa Mujeres en Evolución por www.latinoradiotv.com Les espero mujeres bellas, muchas gracias temas actuales, emprendimiento, negocios, música y depaniegue, sigue por On Radio con Ariel Camacho todos los lunes, 15 horas Miami, 14 horas Ciudad de México, por www.latinoradiotv.com. ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace vibrar? ¿Llorar? ¿Cantar? ¿Reír? Mucho que pensar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 saber lo que realmente puedes lograr en tu vida y cómo superar cualquier obstáculo conociendo tus emociones? Yo, que es la voz del sentimiento, los explico a escuchar mi programa radial Saber que se puede, todos los miércoles a partir de las 8 pm, hora de Miami, por wwwlatinoradio No sigas esperando y actúa ahora. Número uno 100% humanista. Todos nuestros locutores comparten diariamente contigo información que le aportará valor a tu vida. Y todo lo hacemos con mucha calidez digital, pues nuestra misión es generar mejores seres humanos. Te invitamos a escuchar todos nuestros programas y en los intermedios escucha música inspiracional. Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días los 365 días del año por www.latinoradiotv.com. Te esperamos y no olvides bajar nuestra aplicación latinoradiotv.com. puntocom la emisora de Radio Número uno en emprendimiento y con mucha calidad digital está buscando nuevos locutores ¿Cómo Ahora que sí. Así que si tú quieres ser un nuevo locutor Chao. o conoces a alguien que quiera ser parte de esto